¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy SlipinTora, Hola a todos, seguimos en Pokémon Lunar Nuzlocke. Mientras vamos por aquí, aunque nos toque un Pokémon de ruta, que, que por cierto el Pokémon de ruta ya lo había capturado porque sigue siendo la ruta 12, eh, no lo vamos a luchar contra él, eh, simplemente estábamos buscando un objeto más. Vamos a pasar de esta, de esta batalla. Como si no existiese. Y, y, y, y, vamos a dejar de usar a este Y entramos en Playa Menor Aquí sí que podemos capturar un Pokémon nuevo me en... uy, cuántos es Slowpoke Y un policía, a ver qué pasa De todos los Slowpoke que hay aquí Pues se miran, pero no se tocan Están protegidos por las autoridades de Lola no se permite capturarlo. No te preocupes que no lo voy a hacer. Pero aquí hay entrenadores. A ver, aquí está el primero. Aerie Wars. ¡Venga! Venga. Bueno, no pasa nada. Vamos a ver qué hay. Pu sí, vale. Mira, aquí hay una célula de cigarde. Y digamos que aquí puedo capturar un Pokémon marino, por ejemplo Venga, vamos a luchar contra este señor Bienvenido a esta playa recóndita Recóndita ¿Qué tal un combate para caldear el ambiente? Venga, nadador Porque eres un nadador, no? ¡Jesús! Nadador Polo te desafía Marco, Polo, Marco, Polo Los nadadores ahora son más fitness <ríe> Tantos cuadrados y todo, tantos fibrados. A ver, Eliwers. <tose> Contra un whiskas. ¡Uf! Sorpresa. Y, y, y, y, y, y, y, y demolición, aunque no es nada efectivo, pero bueno. Uy, descanso, hijo de perra. Eh, Tiro vital El usuario ataca al último pero nunca falla Venga, sí, no da igual Está dormido, te mata que ataca al último Y otro más y fuera Chau, Whiskas ¡Ah! Tiene ronquido, hijo de perra es al 38. Quiere aprender espabila. <ríe> Me hubiese servido. Venga, esta corita al 39. Come sueño. No tiene hipnosis, pero puede con aprender comer sueño. Conservar movimientos antiguos. Sandigast. Fantasma... Arena. Fantasma Tierra eh... Anto, venga Para que uses su superataque. ¿Qué pasó, Sandygast? Vas a probar tu propia medicina Aluvión de flechas sombrías Sandigas muere! ¡Toma ya! ¡Yeah! ¡Qué bien lo he pasado! ¡Te voy a dar esta calderilla! Una cara de tremenda decepción Pero qué bien lo ha pasado, ¿no? Una cosa Incongruencia entre sus gestos y su hablar Pero bueno Dacorita Vamos a poner a suco también por aquí y vamos contra la otra entrenadora que estaba por aquí Venga Dice ¡pim! vamos a pasarlo bomba con nuestros Pokémon La nadadora Jessica te desafía La verdad que está... Uy, uy. Aunque el pelo chico no mola No a lomo mola El pelo chico no a lomo mola no, no lo mola nada A ver, a lo me mola Tipo, agua Y si uso Sombra, bola sombra Y me dice que Nanai, es que es normal también Uso protección, vale, es normal Bola uh -huh. sombra otra vez Es agua solo ¡Uy! Puño... Ah, se protegió No, no pasa nada Ahora sí, puño sombra Jeje, <ríe> la protección Normal, no se puede usar protección dos veces seguidas, si crees que te funcione. Son normas básicas. ¿Eh? No sé qué dijo la tipa, pero se quedó ahí con la boca abierta. La dejé con la boca abierta. Estás entusiasmada. A ver. Zuko, pa' aquí. Carla, pa' aquí. Y nada, pues seguimos entonces la ruta. Y nos vamos a la ruta 3. Por supuesto, Pokémon de ruta. Pero aquí pasa algo. ¡Uff! ¡Slipintora! Chris me lo contó todo, todo. Que lo ayudaste a, pro a probar la máquina porque Ven, Domibem. Nosotros también lo probamos y conseguí superar la prueba. Creo que me estoy haciendo más fuerte. Eres lo más, pintora. Toma, quédate esto. Una poción máxima. Máxima. ¿Por qué no bajas un poco el volumen? ¡Wah! ¡Wow! ¡Es él! El Team School está buscando un Pokémon llamado Cosmo No lo habréis visto, ¿verdad? ¿Eh? ¿No, no, no vamos a soltar prenda? ¡Pf! Al parecer, el tal Cosmo es un Pokémon debilucho Inútil en los combates Pero por otro lado es capaz de atraer a un Pokémon De extraordinario poder uno que, según cuentan, pueda traer la destrucción a Lola. ¿Que trae destrucción a Lola? Pero eso es pues terrible, no podemos hacer nada. Protegerlo a toda costa. Sé que no tendréis motivos para fiaros de mí. Pues trabajo para ellos, pero mirad, tan solo voy a deciros una cosa. No dejáis que el Tinus Kulz le ponga las manos encima a cosmos bajo ninguna circunstancia. Pero vaya con él, tiene school Me pregunto cómo han sabido de su existencia. ¿Estás insinuando algo? Eh, oye, ¿a dónde va el inventora Si están buscando a Cosmos, puede que Lilia corra peligro. No entiendo de qué va esto, pero hay que proteger a Lilia y Cosmos como sea. Empecemos haciendo frente en la siguiente prueba, así nos haremos más fuertes. Algún día pienso completar el recorrido insular y conseguir la, la, la aprobación de Tapu Koko para convertirme en cajuna. Pero todavía tengo mucho que aprender. Aún me guardan innumerables combates de victorias y. derrotas. Y lo afrontaré todo con una sonrisa. Intentemos convertirnos en, en los campeones insulares, pintora Vale. Menos mal. Uf. A ver. Esto que... Un hotelito, ¿no? No. Ya no tengo nada más que hablar aquí con nadie. Vamos a buscar por aquí. Un estufo solito. Es pobre. ¿Tan abandonado? No. La tele no, la tele no. No, no quiero tele, no. Ay, qué pesado. Son más pesados que comer una malasada por la noche antes de dormir. Hombre, usted es policía, ¿no? Debería saberlo. Dime. Uh -huh. Pues nada. Vamos aquí entonces. Pokeball una piedra lunar. Qué bueno, ¿no? Solo falta alguien con quien usarla. Aquí no se puede usar ni nada. A ver. ¿Usted puebla con usted? No, nada. A ver, montañero, ¿tú qué dices? Naita, se calla. Nada. ¡Plas! Pasa. Hola Anguru, ¿tienes algo para mí? Uh, uh. Venga, vamos a entrar a la caravana. Y... Nota la mofa. Su degudo no me da nada. Y este señor... Nada. Perfecto. Eh, he cambiado los Pokémon del principio, ¿no? Sí, Zuko. Bien. ¡Feliz Zuko! Él uh, tiene cool. Nada. Y dentro también hay. Vamos a ver qué... ¿Qué pasa? No me da nada. Y tú tampoco... No hay nada El contra de la caravana? No Célula de cigarde. Tengo una Cara tranquila Bueno Objeto Protección especial sé qué hacer <risa> Dice Buenas Esta es la barrera del capitán Solo la pueden pasar los, los que hayan superado La prueba de tipo fantasma Por allá, ya Tranquilito, eh que Ya sé que no puedo pasar Bueno, entonces me toca seguir solo para allá No puedo hacer otra cosa Pokémon estaban preparados, sí, estaban preparados Estaban preparados Venga, sigo para allá Ahora sí Aldea Tapu Por ende Nuevo Pokémon de ruta En el caso de que me salga uno, yo creo que sí Un para recoger y estaba pinta de haber objetos escondidos. Lo bueno de menos esto que puede ser en cualquier lado y vamos. Le puedo pegar horas y horas y horas. Uf, Tilo, mierda, va a querer pelear, va a querer pelear, va a querer pelear. No quiero pelear contra Tilo, dice, uf. ¡Venga! Y ya casi hemos llegado a casa a, a la casa Eder, donde nos espera la Capitana. ¿Eh? Anda, mira, está construyendo la entrada a la Liga Pokémon, tal y como dijo el profesor. Pues parece que van muy en serio con lo de montar la Liga Pokémon encima del monte Lana, Lanaquila. El profesor me contó que las Ligas Pokémon de otras regiones tienen a lo que se llama el Alto Mando. Y que está formado por cuatro entrenadores superfuertes. Me pregunto quiénes serán más, más duros de pelea, de pelar, si los Kajuna o el Tomando. Solo de pensarlo me entra un no sé qué. Bueno, menos mal. ¿Y qué me dice? Que no se puede pasar todavía, seguro. Le digo a Pokémon, la Lola todavía no está preparada. ¿Y tú me dice? Vale Venga Vamos a a los pokés Y a hablar con la gente De aquí A ver qué me dice Tiene un hunter Me lo da Y yo a cambio te doy un Graveler Y así compruebo Si es verdad lo que dicen Oh, no tengo hunter Y yo tengo a Gengar <ríe> Grimer, ¿me das algo? Grim Nada, por favor. Oh. <ríe> Anda. <ríe> Ese cristal Z que ya brilla con mucha intensidad. Eh, parece que ha superado la prueba de Chris, ¿no? Enhorabuena. A partir de ahora, la selección de artículos que podrás comprar aquí será mayor. Dicho esto, ¿en qué te puedo ayudar, Eli Pintora? Pues mira. Quiero comprar una Pokéball. Cuatro Super Bowl. Y. Dos pokebol Dos Ultra Ball. Nada más. Nada más. Te. Thank you. Gracias. Alola. Bueno. Yo voy a curarlos y así vengo. Bueno Dicho esto Vamos a seguir hablando con la peña Vale, yo sé que es por aquí Bueno. Pues Se supone que eso ahí lo puedo capturar Ruta 15, por supuesto, aquí también puedo capturar. Mm. Vale. Combate. No sé si empezar. Bueno, sí, venga, vamos para arriba. Venga. Vamos a guardar. Y vamos a jugárnosla la. Vamos por aquí arriba. Y entramos. A ver qué pasa. Uno era un guru. Tilo. Hombre, oh, pintora. Esta es la casa de Eder. ¿Y tú quién eres? Prepárate para combatir desconocido. ¿Qué? ¿Cómo? Tenemos que protegerte tu Duga mientras Zarala está afuera. Con la manel, ay, el equipo bonito, suco, oh, suco, tierra viva, relax, cálmate y usa tierra viva. El fuera, señor, este me ha pegado. Venga. Eh, yo lo que he podido? Oye, que ya se ha acabado el combate, ¿por qué me muerde? Yo. ¡Ya se de vuelta! Anda, veo que ya estáis haciendo amigos, ¿eh? <ríe> Yo ya he estado, he hecho todas las compras que tenía que hacer Sí, bueno Con unirnos así, ¿quién, quién quiere enemigo? enemigos? Oye, ahora que lo pienso, ¿dónde está Lidia? Lidia está con Elga eh, llegarán en cualquier momento ¿Qué tal si hacemos la prueba mientras tanto? A fin y al cabo yo soy la capitana Zarala Me da un poco de cague. Voy a ver qué tipo de Pokémon tiene. Bueno, vamos a ver qué. ¿Qué dice? Bueno, me voy a curar. A ver qué. ¿Cómo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No te acerques. No te rayes, tronca. Dios, voy a tener que luchar. Venga, da igual. Eh, he visto cómo se movía tu bolsa y me ha picado la curiosidad por ver qué tienes ahí nada más. Si tienes un Pokémon más guapo y raro, pues te lo choriceo y aquí no ha pasado nada. Aunque me da igual que no sea raro, te lo voy a llamar gariguá Ni de coña. pintora. ¿Y tú de qué vas? De guay de la vida Intentando salvar a la piltrafilla esta Inten Enfréntate a mí si que te crees tan chulo chaval. ¿Cuántos pokés tiene el macarrón este? Tiene uno, uno, uno, uno. Vale ¿Qué Pokémon tendrá? ¡Rosy! ¡Tipo sí. Bueno, pues como solo tiene uno, una hecatombe epírica que se lo lleva para el otro barrio. No me preocupa. ...de resultado, pero tendré que pechugar... ...si vuelves a tener tanta potra... ...me vas a dejar fatal. Chaval. Ahí va, le habéis... ...le habéis dado pal pelo a mi drausi. Pues nada, adiós, quedáis... ...yo me abro. En fin. ¡Auf! ¡Auf! Muchas gracias porque es de pintora... Decidí salir por ahí a explorar y me separé de ella de, de Y sin saber cómo os sentís Quería saber cómo sentís los entrenadores cuando salís de aventura Y justo entonces Nebulilla intentó salirse de la bolsa y Oye, Nebulilla, dale las gracias a la pintora por su parte Cosmo mm. Toma, quiero que te lleves esto Espero que te sirva en tu recorrido insular. ¿Cinco los bol, Pues sí. Je, la vi cuando estaba de compras y bueno... Te la compré para ti porque estoy enamorada en secreto. ¡Anda, Lidia! ¡Uy! Pero, ¿qué carita me trae? Entra en la casa de Eder y échate un ratito. Hazme el favor. Sí, gracias, Sarala. Eh, no me vendría pequeños un pequeño descanso, la verdad. es pintora? Para llegar a mi prueba hay que pasar por la aldea Tapu. Ven, sígueme. ¿A donde voy a ir corriendo? Es a un centro Pokémon. Bueno. Vamos a seguir a, a esta muchacha. Y ser sí, Al final de la ruta 14 está el local abandonado en el que tiene lugar mi prueba. ¡Vamos, vamos! Pues nada. Ruta 14 Y Pokémon de ruta, si sale alguno oh. Oh. Bueno, quiero tengo que pelear contra ti Es un uh, pescador Por lo tanto Yo creo que sí Que me lo puedo cargar Veo que tienes la caña de Nereida me la dio Nereida también conoces a Nereida? Coldo Coño, ¿te este es del País Vasco? Saga Fibas mm. Alguien por ahí me dijo que necesitaba un Fibas Venga, vamos a usar sorpresa Yo... <risas> y viva se va la porra Guiar a dos. Eh... Sigue luchando, venga Más de malo conocido que bueno por conocer Intimidación, me baja la defensa El ataque Y ahora sí, uso poder Z Eh... ¿Cuál es mejor? 140... 140... No, este entonces... ¡Malicioso! ¿Me vas a atacar otra vez? La defensa... Quiero ese de por dónde vas... ¡Vamos, wars Tampoco es que le quite mucho. Mm. Bueno, pues ahora es cuando yo te jodo un pelín. Y te saco. A Anto. Que es mi baza contra la la, la, la. la entrenadora nueva. A Coca-Cola. Bueno, así bien quita, ¿eh? Hoja afilada. Y ahora os cae. Golpe crítico, porque me quiere un huevo. Me quiere un huevo. Ah, si yo no estuviera la caña de herida, también podría haber ganado. Si yo tuviera la caña de nereida, también podría haber ganado. ¿Ves? No lo dijo un negativo, lo dijo un positivo. Pues nada. Ah, Eliworth. Sale de ahí. Eh, usamos a... Eh, usamos a Carla contra aquel. Vamos a subirle un poco de nivel a Suco Zuko también. la Zuko corita por si acaso hay combate doble. Eh, venga. ¿Tú quieres luchar hoy? Pues sí. <ríe> Quiero Pokémon raros. Estoy dispuesto a llegar al fin del mundo por ellos. Vale. Me parece correcto. Tiene dos Pokémon. Es Anselmo. Pokécolector Anselmo saca a toque de Maru. Vamos, suco Bueno. Es el, es el Pikachu de, de Alola. Así que tierra viva. ¡Ay, Dios! Se acaba de salvar de una buena el muy hijo de la gran madre. Venga, avalancha. Eh. Las chispas no me preocupan. toque de Maru. Golpe crítico y le quito eso. Mm. Roca. Oflete estático. Eh. Se me recuerda un poco a. A este hombre, a. A Dedene. Dios, pero ni así, ¿eh? <coughs> bueno, joya luz, porque no, hay, no tengo mucho que hacer. Si paso Para, para, para. Joya luz. Y avalancha. Chispa. No solo carga, pero le va a quitar bastante. Venga. toque de Maru fuera. Suco al 40. Roca afilada. Mm, interesante. Olvidar. A ver, Roca afilada, dice. Tiene 100. Pero 80% de precisión, dice. Claro, piedra es muy afilada al objetivo y suele ser crítico. Entonces, avalancha 75, joya luz 80, roca afilada 100. Y también es físico, así que quitamos avalancha. Ponemos roca afilada. Anto al 41, bien. Gavite. Uff. Es un Pokémon de tipo tierra. Y es un Pokémon tipo... Uh, dragón. Vamos a meter a Rocío. El Pokémon de las Canarias. Y el capítulo se va a quedar por aquí. <coughs> Venga. Rocío, tú lo aguantas porque tú eres una campeona. Rocío usa... ¿Acuaro? Mira <risa> tú por dónde Me utilizaste este es un ataque que me va quitando PS poco a poco Y yo utilicé un ataque que me voy curando PS poco a poco Así que voy a usar buceo Tormenta arena. ¡Ay, qué problema! Bueno, cambia, cambia, la, cambia el clima. Yo me oculto, si no me hace daño el clima. Pero sí el... El bucle. ¡Adiós, cabite. ¡Nos vimos! Rocío al 41... El Pokémon de las Canarias. Y aprende doble filo, que no lo quiere aprender. Vamos a observar los movimientos que tiene ya. Y se acabó. Mi afán por la victoria, sin embargo, no llega tan lejos. ¡Oh, my God! <risa> pues vamos a ir dejando por aquí. Espero que les haya gustado. Si es así, denle like. Si todavía no estás suscrito, puedes suscribirse aquí abajo a la derecha. Y bueno, sí. Tal parece que... Tengo que, que luchar aquí, dice... Y aquí estamos ahora a la, Subamos a las escaleras y empecemos la prueba ¿Quieres? Eh, no me obligues ¿Vale? ¿Tú no quieres luchar? No Y tú tampoco vas a luchar Vale Bueno, ya que estamos Y antes de despedirme, como ya me despedí Veo que aquí estaba brillando una célula de cigarde Así que lo pillamos y, y, y, y, y ahora sí Mientras yo me voy a curarme les le veo eh, le en el siguiente capítulo, espero que les haya gustado, si es así denle like, si todavía no están suscrito, pueden suscribirse aquí abajo a la derecha. Pues nada, nos vemos en el siguiente, alola a todos, adiós, hasta pronto.